Saludos, en esta hora les quiero dar la bienvenida a mi lista de reproducción de temas jurídicos y transcripción de audiencias y conferencias. Nueva línea. Para ustedes transcribir una audiencia o una conferencia, lo único que tienen que hacer es instalar el audio en Word y Word lo pasa a texto sin ningún inconveniente. Nueva línea. En caso de que el audio les quede un poco sucio, lo pueden limpiar con una aplicación que tiene por nombre Audition. Nueva línea. Y si quieren saber más acerca del tema, les voy a dejar en la descripción de este tutorial mi correo electrónico y el link de mi Facebook. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido.